Que empiece el especial 2021. Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy toca especial. ¿De acuerdo? Dirás, ¿especial de qué? Primero. ¿no? hoy vamos a hacer especial, fin de año, navidad, fiestas, como lo quieras llamar, ¿de acuerdo? Porque aquí cada uno le pone un nombre a estas fiestas. Pues tenía pensado hacer un rewind, en plan. Hay que reconocer que por pereza no lo hago. Empezamos el año, ¿vale? Con reacciones, aunque ya hace un año que empezamos con la primera reacción. A los pocos días subí un gameplay de Minecraft el... a madera por ahí, porque sin madera el vídeo y todo, el audio y tal. Pero cuando lo fui a meter en el Sol y Vegas para editarlo, resulta que el vídeo no se veía. Luego seguimos con las más reacciones. ¡Explícate! Hay dos peluches en el mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un peluche en la cara y otro en el curito. Pongas, no te metas ahí, por favor. Casi eso? ¿Cómo hace para que el pelo haga así? Y cuando llega la realidad, y es el lunes, te levantas así. Hola, buenos días. Coge una cuchara como todo el mundo y ya está. Oh, oh, fiesta, fiesta, vi, uh -huh. ojo. Oh, que vimos cosas, que flip. También hemos hecho alguna que otra parodia. De hecho, la primera parodia que hicimos este año, y durante el canal en sí, es de Aurum Play. Es decir, imitando a Auron <risa> ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo. Cámara kids, que es que vamos avanzando. Me veo ahí mismo. De he hecho. Estoy ahí. ¡Hola! ¡Hola! Lo que os iba a decir. Pues eso. Seguimos con la parodia de Auron play que quedó maravillosa. Hablamos de Wallapop, que ya sabes tú que ahí vende la gente unas cosas que dices. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué? Luego seguimos haciendo más reacciones y tal Luego continuamos con la parodia más adelante, claramente Con la de Coma Espuma Entonces hicimos una parodia donde invitamos a Paco León En eh, Homo Zapping, que también era un es un programa antiguo ¿Vale? Donde salían famosos conocidos Famosos conocidos Hoy en estrenos de cartelera veremos una película de Alejandro Almontravar No de Pedro Almondrova. Alejandro, o sea, Pedro. Perfecto. La cartelera. Eso, en la cartelera del cine. O sea, no en el cine. O sea, era... O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es un programa que... <risa> ya de por sí, durante hace años. O sea, cuando empecé el canal. Que flipas con los vídeos, ¿sabes? Son un poco caquitas, vamos a decirlo. Son caquitas. ¿Vale? Vamos a decir. Yo creo que este año ha sido donde más he evolucionado. En plan. De en plan. Bueno, vamos bien. Ah, en plan, madre mía, esta que ha hecho. Después de todo este mensaje, el rewind, entre comillas, o como lo quieras llamar, vamos a mandar un mensaje. ¿Para quién? Para mí misma. <ríe> ¿Por qué? Porque quiero, ¿vale? Vamos a mandar un mensaje a mi yo del futuro. Dentro de dos años ¿De acuerdo? Básicamente voy a contar un poco Lo que pasa ahora Y lo que creo que va a pasar Dentro de dos años Situación actual Tenemos ciento... ¿Cuántos somos en el canal? Ciento... Cuarenta y... Vale, eso, sí Somos ciento cuarenta... Vale Somos ciento cuarenta y cinco... En el canal, me está costando que me vea la gente. Estoy editando yo todo, o sea, en plan, todo lo grabo yo, todo lo edito yo, todo lo hago yo, todo, todo, todo, todo mi trabajo es Tengo 24 añitos, mido 1,81. ¿Por qué te crees que tengo tantos problemas para grabar? Ahora mismo la cámara está ahí, la podría poner aquí, pero es que si la pongo aquí, o sea, o sea el tiempo de la mismo está a tope, no lo puedo subir más. Y eso lo tengo que inclinar para que la cámara me enfoque a mí, porque si no, me corta por aquí. ¿Va a cambiar algo en el futuro? No lo no sé, no sé por qué estoy contando esto, si va a cambiar, no va a cambiar. Estamos en 2021 y ya está, ¿Es qué quieres que te diga, no sé qué decir, para qué, qué cosas van a cambiar. Estoy recibiendo poco apoyo, no sé si eso cambiará o no, ahora lo vamos a hablar. Y ahora vamos a hablar del futuro, es decir, lo que creo... Lo que creo que va a pasar o que habrá pasado dentro de dos años ¿De acuerdo? Cuando reaccionemos a este vídeo Recuérdamelo, porque si no se me va a olvidar vea en YouTube que pone que este vídeo hace dos años Pues ahí, que seremos mil ositos Esperemos, porque si no ya apaga y vámonos Esperemos que seamos mil ositos, por lo menos Y que reciba apoyo y que haya alguien también que me grabe O sea, de vez en cuando cuando hago estas cosas, pues que haya alguien que esté con la cámara grabándome, ¿sabes? Para que no tenga que estar yo haciendo todas estas cosas. Que me haya sacado el título. ¿Qué título? El FP administrativo. Y siga estudiando. ¿Qué voy a querer estudiar? Si no, con mec si no es mecánica, es FP de administrativo el 2, o sea, el superior. ¿Qué más? ¿Qué más? El trabajo, ya lo he dicho carnet de conducir. Esperemos por favor que la ansiedad se haya ido a tomar bien. No sé qué más decir porque fíjate si soy alta que no puedo tirar más del cable. O sea, puedo tirar más. Pero entonces el cable me lo cargo. Y ya está. Y ahora es cuando corto el vídeo y tengo que empezar a editar todo el vídeo. Lógicamente yo sola, porque estoy yo sola. Ah, y también otra expectativa. Que tenga alguien que medite los vídeos. O sea, un editor. No tengo mucha esperanza que me pase todo esto en dos años. Pero bueno, hay que intentarse por fin. Yo creo que la mitad de estas cosas sí podemos. En plan que la mitad de las cosas que he dicho sí que serán verdad. Es que estoy mirando ahí todo el rato porque me estoy viendo ahí. ¿Con qué estoy grabando? Pues con la cámara web. La he puesto ahí en el trípode. Y ya está. La otra la tengo ahí. Recuerdo que aquí abajo está el nombre del canal donde puedes buscarme por YouTube y ahí pues te sale en todos los vídeos o simplemente si pones esto de aquí, vete, ya te sale directamente feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz todas esas cosas que se suelen decir en estas cosas, fechas, vídeos y, y todas esas cosas que tengas un buen día o noche o lo que sea a qué hora que estés viendo esto, sabes? ¡Hala, adiós.